¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. El día de hoy les digo la parte número 7 de que hubiera pasado si Naruto fuera la reencarnación de Kaguya? Espero que les guste y la apoyen. Para poder continuar con esta teoría, no olviden dejar su like, comentar y compartir el video para que más gente pueda verlo. Además, les recuerdo que en la descripción encontrarán la primera parte de esta teoría por si quieren empezarla desde el principio y ponerse al corriente. Además, les aviso que este es el primer video que subo en el día y que más tarde voy a subir otro video que sé que les va a encantar, así que estén pendientes porque yo sé que les va a encantar. Bueno, también los quiero invitar a suscribirse si no lo han hecho y hay que activen la campanita para que les llegue la notificación cada que subo video, ya que estoy subiendo video todos los días y últimamente estoy subiendo dos videos por día, así que estén pendientes al canal. Bueno, también quería invitarlos a seguirme en mis redes sociales, en especial en Facebook, ya que en Facebook estoy haciendo directos. Así que, ¿qué esperas? Ven a seguirme, los links están en la descripción. Y bueno, ya sin más, comencemos. Continuando con la puerta anterior. Naruto dice, muy bien lee, deberías saber que yo no renuncio ni tampoco huyo, así que aceptaré tu reto. Sin embargo, ya deberías estar preparado para perder ante mí. Sakura al escuchar eso dice,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 Vamos Naruto, demuéstrame tu fuerza. Mientras que Naruto dice, voy a disfrutar esto y se lanza contra Rogle. Así estos dos comenzarían a pelear La batalla sería muy pareja Sin embargo ninguno de los dos estaba peleando en serio Simplemente se estaban probando Hasta que Naruto decide atacar a Lee Pero para sorpresa de él Justo cuando estaba a punto de golpearlo Lee desaparece y tomando por sorpresa a Naruto Logra mandarlo a volar de una patada Todos se sorprenden al ver eso Pero Naruto cae de pie y dice Vaya, eres más rápido de lo que pensaba Creo que no puedo confiarme Estoy seguro que me darás muchas sorpresas más a lo que Lee dice, exacto, apenas estoy, estoy liberando el poder de la juventud. Y luego de esas palabras, Lee se lanza contra Naruto, pero para sorpresa de todos, Naruto logra detener sus ataques. Al ver esto, Tenten dice, vaya, es increíble, logro detener los golpes de Lee sin muchos problemas. A lo que Neji dice, tienes razón, no hay duda de que Naruto es alguien importante. Ahora entiendo por qué Lee tenía tantas ganas de enfrentarlo, me pregunto quién resultará ganador. Por otro lado, Lee dice, así que al fin tomarás en serio la batalla, a lo que Naruto dice, solo prepárate y logra tomar por sorpresa a Lee, dándole un gran golpe en el rostro. Luego de eso Naruto utilizaría el jutsu multiclones de sombras, apareciendo a 10 clones los cuales se lanzarían contra Le. sin embargo este lograría desaparecer a todos, pero justo cuando acabaría con el último clon, Naruto lo tomaría por sorpresa golpeando su estómago con una pata que lo mandaría a volar. Al estar flotando en el aire Rock le dice, esto es imposible, esta es, pero antes de que terminara de hablar Naruto utiliza la sombra de hoja que baila para aparecer detrás de Le, y dice, así es, esta es tu técnica. Sin embargo, a partir de aquí son míos los movimientos. Así Naruto estaba a punto de continuar con su ataque, pero para sorpresa de todos, en ese momento sería atrapado en Hiro Ninja, quedando envuelto y siendo azotado contra el suelo, mientras se escucha una voz que dice, esta es mi venganza, mocoso. Al ver esto le dice, ¿qué significa esto? ¿Quién está ahí? No los perdonaré por interrumpir nuestra batalla, pero en ese momento los tres ninjas del sonido se muestran y Dosu dice, esto no es de tu interés niño, este es un asunto pendiente que tenemos con él, así que si quieren seguir viviendo, será mejor que no se interpongan y abandonen a su amigo. Sakura escucha eso y dice, Sasuke, tenemos que hacer algo, no podemos dejar que lastimen a Naruto, a lo que Sasuke dice, lo sé, yo mismo me encargaré de ellos, y así Sasuke estaba a punto de lanzarse contra los ninjas del sonido, pero antes de que lo hiciera, Naruto dice, no lo hagas. Por favor, no se metan. No quiero que nadie me ayude. Todos se sorprenden al escuchar eso y Rockle dice: pero qué dices Naruto, esos sujetos te atacaron por sorpresa, aprovecharon el momento. Además son tres, eso no es justo. A lo que Naruto dice: tranquilos ejotas, todo está bien, ya lo verán. Yo mismo acabaré con ellos. Dosu al escuchar eso dice, maldito mocoso, otra vez te atreves a burlarte de nosotros, eso no te lo perdonaré, acabaremos contigo y así los tres ninjas del sonido empiezan a torturar a Naruto con ondas de sonido, así Naruto comenzaría a gritar de dolor, pero le al ver esto decide lanzarse contra ellos para ayudar a Naruto, sin embargo antes de que pudiera hacer algo, Naruto a pesar del dolor que sentía dice, ya te dije que no interfieras Jotas esta es mi batalla, y yo acabaré con ellos, lee al ver esto dice, Naruto, está bien, confío en ti, mientras que Dosu dice, maldito, voy a hacer que cierres la boca, y así los ninjas del sonido subirían el poder de sus ondas de sonido, haciendo sufrir aún más a Naruto de lo que ya estaba sufriendo, pero para sorpresa de ellos, en ese momento Naruto comienza a ponerse de pie, hasta lograrlo. Todos estaban sorprendidos al ver esto, sin embargo Dosu dice, maldito, acabaré contigo ahora mismo, así sacando un kunai, y lanzándose contra Naruto, sin embargo para sorpresa de todos, Naruto a pesar de estar amarrado de los brazos también se lanzaría contra él, así recibiendo una gran cortada en todo el pecho. Al ver la sangre de Naruto en el suelo Sakura corre para ayudarlo, pero Naruto dice, no te muevas Sakura, estoy bien, él hizo justo lo que quiera, luego de eso Naruto comienza a reír. Nadie entendía el porqué de la risa de Naruto, sin embargo esto solo molestaría más a los ninjas del sonido los cuales se lanzarían al mismo tiempo contra Naruto para acabar con él, pero Naruto al ver esto dice, llegó el momento de que acabe con ustedes tres. Y así justo cuando los tres ninjas del sonido estaban a punto de acabar con Naruto, este lograría esquivar su ataque y después lograría tomarlos por sorpresa derribándolos de un solo golpe. Al ver esto Rogue le dice, sí, muéstrales quién eres Naruto, mientras que Sakura dice, eres realmente genial, Naruto. Por otro lado Neji dice, vaya, ese chico sí que es diferente, se dejó hacer esa herida en el pecho con tal de poder liberarse, a lo que te dice, así es, no hay duda de que tuvo mucha suerte, pudo haber muerto, a lo que Neji dice, no, para nada, él lo planeó todo, él logró moverse en el último instante, para no recibir un golpe fatal, no hay duda de que sabe lo que hace, podría decirse que es un genio. Al mismo tiempo Naruto se pone frente a Dosu y le dice, así que querías acabar conmigo, ninja del sonido, ni siquiera era porque me ataques por sorpresa, ni porque me ataques con tu equipo lograste hacerme daño, eres patético, jamás logran vencerme, sin embargo considera esto un regalo. Voy a perdonarte, pero no olvides que solo estás viviendo porque no quise acabar contigo, así que mejor váyanse de aquí, si te vuelvo a ver no tendré piedad. Así Naruto se da la vuelta y le dice a Lee, lamento que nuestra batalla haya sido interrumpida por estos sujetos Lee, la verdad me estaba divirtiendo, a lo que Rock le dice, lo sé, lo mismo digo, sin embargo creo que nuestra batalla quedará pendiente otra vez, pero la próxima vez ahora sí te derrotaré Naruto. Luego de eso lee, Tenten y Neji entran a la torre, mientras que Sakura dice, Naruto estuviste genial, lograste acabar con ellos en un abrir y cerrar de ojos, no hay duda de que eres muy fuerte, a lo que Naruto dice, eso no es nada, esos sujetos eran patéticos, pero bueno eso ya no importa, ahora creo que llegó nuestro turno, es hora de entrar. Así el equipo 7 estaba a punto de entrar a la torre, pero en ese momento Dosu toma un kunai del suelo y después rápidamente toma como rehén a Sakura. Luego de eso Dosu dice, ahora sí si maldito mocoso, será mejor que te rindas si quieres que siga viviendo esta chica, a lo que Naruto dice, eres un maldito, debí acabar contigo, pero esto no te lo perdonaré, justo que acabaré contigo, a lo que Dosu dice, no lo creo, más bien yo pienso que deberías rendirte ante mí y hacer lo que yo digo, o acabaré con ella. No te perdonaré que me hayas humillado Así que acabaré contigo sin importar el método que tenga que utilizar Luego de eso Dosu le arroja un kunai a Naruto y dice Ahora si quieres que libere a esta chica Tendrás que apuñalarte con ese kunai Esa es la única forma de que ella viva A lo que Sakura con lágrimas en los ojos dice Naruto, no lo hagas Yo merezco que sacrifiques tu vida por mí. Esto fue mi culpa Si estuviera más preparada Si hubiera entrenado más Esto no hubiera pasado Así que no te sacrifiques Pero Naruto dice yo te prometí que te protegería Sakura, así que no te preocupes, tú estarás bien, esto terminará en unos momentos. Sakura comenzaría a llorar al escuchar eso, mientras que Naruto tomaría tomaría el kunai. Por otro lado, Sasuke al ver esto dice, ¿estás seguro de esto? Tal vez podríamos salvarla de otra forma, a lo que Naruto dice, tranquilo, todo saldrá bien, tú solo cuida a Sakura, pero al mismo tiempo Dosu dice, entonces, ¿qué es lo que harás? Tienes 5 segundos para tomar una decisión, tu vida, o la de esta chica, pero en ese momento Naruto atraviesa su pecho, mientras al mismo tiempo dice, esto no ha terminado. Sin embargo, al ver esto, Dosu se lanza contra Naruto diciendo, ahora sí, esta es mi oportunidad y justo justo cuando parecía que Dosu iba a rematar a Naruto para acabar con él, Naruto logra sorprenderlo y atravesaría su pecho con solo su puño, al darse cuenta de lo que había pasado, Dosu dice, pero cómo es posible esto, con esa herida no deberías ser capaz de moverte de esa forma, pero Naruto dice, me subestimaste, puede que esta sea una herida muy grave, pero esto no se compara con las cosas que tuve que pasar en mi entrenamiento, sin embargo tú no tendrás la misma suerte, eres una basura y mi deber es acabar con la basura y así Naruto